Peregrino que a dónde vas, si no sabes a dónde ir Peregrino por un camino que va a morir Si el desierto es una arena, el desierto de tu vivir ¿Quién te guía y te acompaña? Solo es mi Dios me guiará Solo es mi Dios que me dio la libertad Solo es mi Dios me guiará Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar tanto andar, buscas puentes para tu ser y un rincón para descansar, vuelve amigo que aquí en Egipto lo encontrarás. peregrino sin una luz, peregrino por el camino que va la cruz. Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón, compañero de tu sendero buscando amor.